Karina Zampini se chapó a un chef. En los últimos años. Karina Zampini se volcó a la conducción y luego de su primera incursión en Morphy junto a Gerardo Rocín, desde 2018 se luce al frente del Gran Premio de la Cocina. El programa de El 13 se vistió de gala y los participantes tuvieron que elaborar una torta de casamiento. Para la ocasión, Zampini lució un vestido blanco de Claudio Cosano y sacó a relucir su experiencia como actriz de novelas. Cuando uno Christian Petersen, uno de los jurados del ciclo culinario, empezó a cortar el pastel, ella se acercó para, al igual que ocurre en las bodas, Agarrar el cuchillo junto al novio. Luego, la conductora se dispuso a regresar a su lugar junto a los participantes, pero el chef le hizo una observación, ¿y el beso?. ¿Qué? Ante el pedido, Karina no lo dudó, le agarró la cara al chef y le comió la boca sin mediar palabra.